Hola amigos, soy Lara, Lara Álvarez, bienvenidos a mi rincón mágico. No olvidéis que mi teléfono de contacto es el 671 44 70 18 para cualquier tipo de consulta presencial. Voy a contaros esta noche para qué se usa el color de cada, de cada vela. El rojo es un color que se usa para temas de dominio y amarres sexuales. Mucha gente cree que el color rojo se usa para amarrar, para enamorar. El color rojo es para amarres de dominio y amarres sexuales. El color rosa es el color del amor. Este, esta es la vela que se utiliza para pedir el amor de una persona. Cuando vamos a hacer un trabajo entre un hombre y una mujer, el rosa representa el femenino, y el azul representa el masculino. Hay otro tipo de ritual, que son los endulzamientos. Los endulzamientos no sirven para enamorar, sirve para endulzar una relación, para evitar discusiones, para acercar un padre, un, un padre a un hijo, un trabajador, a un jefe, o por qué no, a una pareja que discuta. La vela del color marrón se usa para el dinero. La vela del color violeta se usa para las limpias y los abrecaminos. También se puede trabajar el color negro. El color negro no es una vela negativa. El color negro sirve para limpiar, para quitar, para quitar brujería, para abrir caminos. Tenemos el color amarillo que representa el trabajo. Tenemos el color verde que representa la salud. Y tenemos el naranja que representa a la familia. Gracias.